Buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. En esta ocasión vamos a hablar acerca de violencia política de género, sobre todo cuando eh, estamos en épocas electorales. ¿Sabemos distinguirlo realmente? ¿O hasta dónde también participamos nosotros en esta violencia? Se los comento porque recientemente, vaya que dieron de qué hablar, quienes me están acompañando en este día, por eso los invité, muchísimas gracias por venir, Damián Romero y bueno Magali Herrera. Ellos eh, fueron funcionarios en la pasada administración con Claudia Rivera y recientemente, repito, dieron una rueda de prensa en donde eh, están denunciando al Instituto Estatal Electoral precisamente por esto, por dar pie a lo que es la violencia política de género. Se oye como, como muy adornado, pero aquí... Lo van a diseminar, así lo van, lo, lo van a deshebrar yo, no, ellos, y nos van a explicar qué es lo que están pidiendo, porque se oye muy serio. Una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral, si sí está como, no, y además piden limpieza del mismo. Entonces, pues a ver, por favor, ¿por dónde empezamos? ¿Por el abogado? ¿Por la comunicadora? A ver, dígame. Bueno, si quieres. Podemos empezar por acá. Yo, yo quisiera nada más darles como un preámbulo, porque el tema jurídico pues, lo maneja el abogado. Eh, seguramente ustedes durante las campañas electorales, las pasadas, vieron gran cantidad de información y que por eso la gente pues no le gusta tanto la política, no porque bueno son sombrerazos por todos lados. En realidad, hay una línea no tan delgada ahora con las redes sociales en las que hay una crítica y la otra se llama violencia política en razón de género. Okay. ¿No? Cuando tú... Eh, agredes a una mujer o tú eh, haces un juicio sobre ella por su aspecto, por su manera de vestir, o sea, esas, esas cuestiones en la política pues obviamente demeritan o ponen mm. por detrás tu capacidad, tus atributos profesionales, claro. ¿no? tu experiencia política, porque entonces ya nadie se fija en eso. Claro. Ya es como te vistes, ya es como te pintas, ya es como este, tu claro. estatura, si etc. ¿no? Gorda, flaquita Esa. lo como sea. Bueno. O sea, en el aspecto... Eh, físico e incluso también eh, en la vida personal, claro. ¿no? Ya eh, adjetivos calificativos que ya se meten en tu vida personal con tu familia incluso, ¿no? Sí. Por, por eh, cuestiones que nada tienen que ver con el desempeño profesional y en este caso pues estamos hablando de políticos, entonces sería su desempeño político, ¿no? Exactamente. Eso sucedió con Claudia Rivera Vivanco cuando contendió a la, a la reelección para la presidencia municipal de Puebla. Pero pues había tantos mensajes, y además esos mensajes no solamente es la violencia de quien la comete, sino es toda una narrativa y el discurso de odio que generas. Bueno, sobre ese tema se documentó, y esto es lo que nosotros estamos haciendo, ahora sí, el abogado nos estaría aquí. Okay. Mi compañero Damián muy se bien. encargó de, de hacer toda esta estrategia legal en muy la bien. que se busca justicia. Muy bien. ¡Ay, sí se oye como sí. muy fuerte! Ok, Damián, ¿cómo estás? Y por favor, cuéntanos... ¿De qué se trata esto? Ya sabemos que hubo una rueda de prensa, pero por favor eh, eh, explícanos eh, eh, eh, ¿de, qué, de qué se trata. ¿Están demandando al Instituto Estatal Electoral? ¿Es así? Pues mira, eh, de entrada sí estamos haciendo un señalamiento contra el Instituto, efectivamente. Okay. Eh, mencionabas al principio, se escucha fuerte, lo es, es un tema muy fuerte efectivamente porque... Como ya comentaba Magali, el, en el proceso electoral hubo muchas, muchos temas relacionados con esta violencia política de género, que, que hacía el comentario respecto a que las críticas en política pues son perfectamente válidas. no Podemos estar de acuerdo con la propuesta de una candidatura, no estar de acuerdo con un partido político, eso es válido, en eso consiste la democracia. El problema es cuando ya no criticamos a la candidata por sus propuestas, sino por su apariencia física, por cómo se viste, por cómo se comporta, por cómo eh, se muestra en la sociedad. Ahí está el problema de fondo. Y efectivamente analizamos durante el proceso electoral muchas publicaciones en redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde eh, ciudadanas y ciudadanos, y lo más grave periodistas determinados medios de comunicación replicaban este tipo de publicaciones en las que a mi compañera Claudia Rivera Vivanco se le, se le evaluaba, se le criticaba por su apariencia física. Eso es en lo que estamos en contra. Te decía, podemos no estar de acuerdo con una candidatura, no estar de acuerdo con un proyecto político, eso es válido, uh -huh. pero no podemos permitir que a las mujeres se les critique, se les señale por su apariencia física. Entonces, en el mes de marzo, eh, pasado, presentamos unas denuncias en el Instituto Electoral del Estado para que uh -huh. se analizara este material y se determinara si hay o no violencia política de género por parte de la autoridad. Uh -huh. El problema empezó cuando la autoridad electoral fue omisa en analizar estos temas de violencia política de género. Tú sabes que Morena ha señalado que estamos en una crisis de violencia feminicida, así lo hemos venido eh, sosteniendo con, con los datos que hay y por sí. eso la importancia del tema no es un tema menor, la violencia contra las mujeres es un asunto que debe preocuparnos a todas y todos pues en, en el marco de esta del combate a la violencia contra las mujeres hay leyes, hay un protocolo para darle toda esa atención y el instituto no ha venido dándole la atención que se merece nosotros presentamos la, de, la, la denuncia por esta violencia política de género y el instituto tardó dos semanas en analizar el contenido, en revisarlo y en certificar. Uh -huh. si sí, efectivamente hay unos enlaces, hay unas publicaciones y durante ese Pero periodo... Pero fueron de medios de comunicación. Medios de comunicación, okay. también eh, otras publicaciones en redes sociales. Es un material muy amplio. Es muy amplio. O sea, de, las, de los ciudadanos, de partidos políticos, a, a quién nos estamos refiriendo... Que, eh, incurrieron en eso en esa violencia, es medios de comunicación Ajá. y te podría decir ciudadanos y ciudadanos muchos de ellos son bots, es que es esta es la estrategia se utilizan las redes sociales para atacar, no para proponer no como sí. nos gustaría, bueno sí los bots es algo que, bueno incluso aquí llegan a este programa, se detectan rapidísimo porque o no hay rostro, el nombre es está inventado no, no. este no, no, no es un nombre real te metes a la cuenta y está prácticamente vacía, o bien, repito, no hay fotos de la persona, o sea, y, es, y los bots, pues es parte, ¿no?, como de la guerra sucia, de, de, de todo este entramado que luego nosotros como periodistas, pues sabemos, ¿no?, incluso de, ay, pégale a fulano, ¿no?, y ya sabemos el bot de quién es, Ajá, ay, este bot, claro, es de fulano, de pregando, incluso hasta de partidos políticos, de corrientes, ¿no? Ideológicas muy específicas. Y entonces, bueno, no nos asustemos de esto. Esto existe, pero como no está regulado en las redes sociales, no. pues ahorita es un relajo, ¿no? De, ok, perdón que te interrumpa, pero bueno, a ver, síguele, por favor. Sí, a, abogado. <risa> Pues mira, el, el tema de la denuncia de, viol de violencia política de género lo va a recibir la autoridad, lo va a resolver los tribunales, Ajá. pero el problema y lo que nosotros señalamos que se nos hace muy grave y lo que denunciamos es la forma en que el Instituto Electoral del Estado está siendo, hay que decirlo, parcial en el análisis de estas denuncias. Mencionábamos la importancia de combatir la violencia contra las mujeres. Nosotros sostuvimos en la rueda de prensa y hoy lo volvemos a, a manifestar que el Instituto le entregó a las personas denunciadas, a las personas que señalamos de cometer esta violencia política de género, les entregó el material que nosotros denunciamos, los escritos, ¿y por qué sostenemos esta, esta, esta afirmación tan fuerte? Porque nosotros presentamos la denuncia un día jueves por la tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde, y al día siguiente, en la mañana, eh, pudimos observar una columna periodística en donde ya daban santo y seña de la denuncia. O sea, no de la denuncia que ustedes ah, así es, al día y anterior. Pero no es de manejo público. No, al contrario, es un manejo de reserva, de secrecía, porque como estamos hablando claro. de violencia contra las mujeres, claro. se maneja por parte del instituto, debería manejarse por parte del instituto okay. con mucha secrecía. Observamos esta, esta columna periodística, comenzamos a revisar el material y mágicamente, en menos de 12 horas, ya se habían eliminado una cantidad inmensa de enlaces ajá, de ese medio de, exactamente, de, de ese medio de ese y de, medio. de otros periodistas es decir, ajá. hay varias, hay una serie de publicaciones que se eliminan y en, al eliminarse, o sea claro. ¿por qué es relevante que se hayan eliminado? porque con eso, estas personas que fueron denunciadas, buscan eludir la acción de la justicia, es decir, como ya no aparecen mis redes sociales, pues ya no me pueden hacer nada ese es el gran problema que tuvimos y por eso denunciamos ajá. la parcialidad del instituto, y lo podemos comparar ¿no? o sea, o sea el Sí, y si sí fue el instituto, no hay otra forma de que este periodista o este medio Se haya enterado. sustraído. Pues, pues, es que no, una cosa es enterarte, porque en este, en, en este medio pues sí nos enteramos, la sí. verdad. Pero una cosa es enterarte y otra cosa es que tengas los documentos y todavía los publiques, cuando pues es, es algo, como tú dices, que es, es secreto, o sea, es... Eh, eh, en resguardo, ¿no? Es información que, que, que no debe de salir, sí, de salir al, a, la al, luz, al, a la luz. ¿no? Pero si me permites, además de eso, es el sabes, una cosa es avisarte y entonces decides cómo vas a enfrentar ese proceso. Sí, claro. Y la otra es decir, es lo de la justicia, o sea, es toma esto para que borres la evidencia y no te vayan a inculpar. O sea, sí lo hiciste, yo sé que sí lo hiciste, pero bórralo para que, para que tú no tengas esta... Este, no haya manera en, en que te puedan sancionar. Claro, me parece porque, muy gravoso. ¿no? Claro, porque esto sí, sí, se, sí se puede sancionar claro. si yo eh, eh, publico, bueno, cualquier medio de comunicación publique este tipo de material. Ajá. Pero entonces lo bajaron, o sea, cometieron el error de subirlo. Eh, cometieron el error de avisarnos <risa> o sea, Porque ese es lo que, que decíamos O sea, nos pero enteramos ¿en cabe? bueno. Sí, okay. efectivamente, nos podemos okay. enterar El problema es cuando la autoridad Y mira, eh, el ejercicio del, del periodismo eh, Implica el flujo de la información Eso sí, lo claro, saben, claro. los datos fluyen La información se debe comunicar Lo que nosotros estamos señalando Es la actitud del instituto porque quien debe garantizar yeah. esa seguridad es el instituto. Y te decía, podemos compararlo con otros casos, porque podemos decir, bueno, esto siempre ocurre, siempre este tipo de, de retraso en la certificación, en la, la, la autoridad se tarda en, okay. en investigar los hechos. Te puedo poner como ejemplo el caso de Magali y mío, que nos denuncian, por un supuesto eh, mal uso de recursos públicos y lleva mm. hasta el tribunal. A Magali y a mí nos estuvieron señalando como delincuentes electorales en los medios de comunicación. Cinco o sea, millones, ¿no? En tu eh, caso. No, ¿no? es otro. No ¿Ah, ¿Eso es otro? <risa> no, no bueno. Familia. Es una guerra mediática, efectivamente, pero eh, afortunadamente el Tribunal eh, Federal nos da la razón de que no existía esa denuncia, pero el problema eh, que hubo ahí es que dimos una rueda de prensa uh -huh. y al día siguiente se denuncia, denuncia la rueda de prensa y al día siguiente el instituto ya había certificado, ya había notificado y ya nos había ordenado bajar la rueda de prensa. Para que se vea la comparación. El instituto en esta denuncia ya transcurrieron más de 40 días, 40 días en que no ha he hecho nada. Uh -huh. Y cuando se trata de una denuncia contra Morena, contra personas identificadas con Morena, entonces en ese caso les bastaron 24 horas para analizar toda Morena y claudistas, ¿no? Y, por supuesto, Porque es también el grupo político, ¿no? de los claudistas exactamente, exactamente, okay. entonces ese, ese es el, el gran problema que detectamos lamentablemente esto no es un caso aislado, que es lo más grave, el instituto ha tenido muchas irregularidades, tú recordarás que el año pasado hubo un, un grave problema con la impresión de las boletas electorales mm -hmm. tuvimos anulación de elecciones estas denuncias en contra de Claudia Rivera Vivanco por uso de recursos públicos por mm -hmm. eh, actos anticipados de campaña es decir, la acusaron de cualquier cosa que se, que, que se pudieran mm -hmm. inventar afortunadamente la autoridad federal nos está dando la razón pero esa guerra mediática ocurrió y ahí el instituto tuvo, no, tuvo ojos, no, tuvo oídos no, tuvo capacidad técnica para atender, para impartir justicia cuando se trató de atacar al, al primer ayuntamiento izquierda de la ciudad de Puebla entonces sí hubo, uh -huh. sí hubo celeridad y en 24 horas ellos ya habían actuado y resuelto y fíjate, yo te pongo como ejemplo uh -huh. ahora que lo, que lo comentabas no, nuestro que lo uno no, nuestro caso fue uno. Ajá. Fíjate con qué idea tú te quedas, ¿no? Ay, sí, sobre este tema, ¿no? Porque son claro. muchos temas muy dispersos. Cuando nosotros, a nosotros nos habían, o la resolución que salió en nuestra contra en un principio, fue por haber citado a una rueda de prensa, citamos a una rueda de prensa cuando era secretario general Damián y yo era corredora general de comunicación social, para decir que acataríamos la orden del de, eh, Instituto Estatal y Electoral para bajar 84 videos que están publicados en redes sociales. Salimos a decir eso y bueno, el secretario decía en ese momento pues, que nos estaban dejando sin instrumentos para poder comunicar no, este, okay. en un momento delicado de pandemia y que se había extralimitado el instituto. Por eso primero nos dictaron medidas cautelares para no volver a hablar del instituto y después sale esta resolución diciendo que este, nosotros habíamos cometido uso indebido de los recursos públicos. Y entonces qué entiendes por eso uso indebido de los recursos públicos como que es desvío que sea, no sí, como, como que, que hubo algo alguien color, se transó que una lana, exactamente ¿no? y que hubo un linchamiento mediático desvío de recursos malversación uh -huh. de fondos entonces Magali Herrera Damián que también hay un tema de perspectiva no que me nombraban más a mí desviaron recursos malversaron fondos y o eso o sea, lo hicieron a ti por ser mujer es sí lo que claro representa. sí sí por supuesto yo así lo percibí también ese será otro momento uh -huh. Pero, y después quienes hablaban de los dos así, exfuncionarios claudistas malversaron fondos, exfuncionarios desviaron recursos. ¿Y quién quita eso de, la, de, la, de lo que sabe o de lo que consume la gente? Se queda con la idea, ¿no? Por fortuna, después el, el tribunal, en un acto pues, de justicia, la sala regional, dice, bueno, esto no, no ocurrió, ninguna sanción, ni nada, será un tema que podemos explicar, pero que está lejos del tema de la violencia sí. política de género. Este bueno, otro tema ni no es tanto. Para no mezclarlo. Ni tanto. No, no, forma parte de todo este entramado, sí. porque lo que buscan es atacar a las personas que trabajamos con Claudia Rivera Vivanco uh -huh. para golpear uh -huh. a Claudia Rivera Vivanco. Finalmente sigue un tema atacando al la expresidenta municipal. Ahora sí si te digo, si de un caso tan pequeño como estos, digo tan pequeño que sucedió en un momento de la vida pública y de la vida política... ¿Se imaginan tres años consecutivos, tres, atacando a Claudia Rivera Vivanco? Pues, bueno. ¿cuál fue el daño que se ha creado en, la, claro. en, en toda la gente? Claudia Rivera Vivanco sigue uh -huh. haciendo su vida, saliendo, uh -huh. trabajando, sigue este, haciendo la vida política normal, ¿no? Gracias. Pero en los medios de comunicación sí ha habido un ataque tremendo y esto se está documentando nada más en un pedacito de la vida pública. Claro. No Claro. Es un ejemplo, digamos, de lo que hubo en tres años y que le han afectado sí. a su imagen de bueno de ella pero pues también de ustedes no, no sí claro o sea, eh, o sea es un intento de eh, eh, desprestigiar uh -huh. a alguien a ver en tu caso eh, Magali Herrera tienes una larga trayectoria en los medios de comunicación has sido directora de varios medios de uh -huh. comunicación etcétera eh, eh, cuál es ahorita tu sentir de esto o sea tu sentir y tu pensar respecto a esto que se está pasando a nivel individual y que por supuesto te está pasando a ti, pues, no porque seas Magali Herrera, sino porque fuiste ¿no? la coordinadora de comunicación y también eh, perteneciste o perteneces todavía a un grupo político de Morena, específicamente de Claudia Rivera. A ver, y sí, me gustaría que nos comentaras qué onda con esto de la acusación de los 5 millones porque sí es algo que se te está imputando mucho y que eh, me gustaría que lo compartieras, porque también tienes este derecho sí, ¿no? se pongo, de manifestar. Sí, se los pongo facilísimo. Durante la pandemia llevamos un tema muy complejo, se acuerdan, cerraron negocios en el año, en el 2021, que fue el más más complejo, no nosotros veíamos que pudiera terminar ya el, el pues ver la luz, ver cómo se reactivaba económicamente, la ciudad, mientras se atendía la parte pues, sanitaria, ¿no? que siempre estaba en incertidumbre, eh, los locales pues, cada vez cerraban más, más restaurantes, más negocios. Era insostenible tener un programa de, este, de apoyos directos, Paga tu luz, para, pues, porque uh -huh. lo que se le pudiera dar era mínimo. no Teníamos que reactivar de otra manera. ¿no? entonces Se conversó, la, la Secretaría de Turismo en ese, en ese entonces habló con algunos representantes, con algunos empresarios y le dijeron, pues hablen de Puebla. Todas las ciudades, todos los estados están haciendo campañas para la reactivación de sus estados porque no hay que dejar, no, no tiene que quitarse del imaginario, de la cabeza, que cuando esto acabe tienen que salir a visitar algún lugar y queremos que Puebla okay. esté en la cabeza este, de las personas para cuando esto vaya acabando, pues puedan venir a visitar Puebla. Pues listo, hicimos una campaña y entonces se pidió una ampliación. ¿Puebla en siete días? ¿Ese sí? Sí, ¿no? se pidió Ajá, una ampliación de 5 millones Ajá. para la reactivación turística y okay. comprendieron muchas campañas, no fue la única, ¿eh? Uh -huh. o sea fue la campaña de Puebla en Siete Días, fue este, eh, pues todo lo que tuviera que ver con turismo, ¿no? Uh -huh. Venía la temporada de mole de caderas, venía la temporada de Navidad y de Vive ¿Y la Navidad y, y quédate pasó? aquí. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, pues nada, se asignaron esos contratos con el único propósito de que divulgaran. Solamente fueron 5 millones del presupuesto para que se divulgara eh, parte de la, de la información turística y que okay. se hablara de Puebla. ¿Ok? Y fue todo. Eso. Y, y entonces después, y tú qué tienes que ver con los famosos 5 millones? Pues que no se le dio ningún contrato seguramente, quien quien se enojó y entonces comenzaron a decir okay, que a ese que ese recurso había servido para este que dónde había quedado si no se había visto la campaña. Y yo pues no no la vieron quienes no tenían que verla o no se les asignó, no la vieron, no eran solamente 5 millones de pesos para una campaña o para una necesidad okay. tan grande. Yo le quiero preguntar... ¿Legalmente hay algo en contra de ti de ese tema? ¿O es nada más una denuncia de un medio de comunicación? ¿Eso es todo? No, hubo en su momento una auditoría de por parte de la Auditoría Superior de la Federación, nos uh -huh. dice qué pasa con esto, y este qué pasa con estos recursos, pero solamente de todos los contratos que habíamos asignado, nos señalaba, no recuerdo en este momento si a, a cuatro... O a cinco medios de comunicación, porque nos decía que eran recursos federales y no, no se asignaban de manera directa. Entonces, okay. nosotros le decimos, claro que sí, se asignan de manera directa, porque uh -huh. comunicación social en el reglamento tiene todas, te confiere esta atribución, uh -huh. está centralizada, todos hizo en ley, se documentó y es lo que estuvo ahí, se le respondió okay. a la auditoría. Actualmente, pues desconozco, porque eso fue muy a la salida cuando nosotros nos, nos fuimos, ¿no? ¿Sí? este no, Me llega un nuevo requerimiento pero desconozco el contenido del nuevo requerimiento, no sé de qué se trata, tendré que, este, que, que responder por si hubo alguna duda, que tampoco sé si le corresponde, es una duda de esta administración, no sé si es una duda de... Este, del Auditorio Superior de la Federación no sé si es una duda de algún funcionario eh, pero particular. no dice ahí la... nada, no me la quisieron dar a conocer entonces pues yo responderé lo mismo que respondí el año pasado pues tengo que, este es un uh -huh. tema técnico ajá ¿Cuál pues, es, es, pero es, cuál es el es tema tu, ok, ¿cuál es tu sentido en este momento de todo esto en lo que a ti concierne como exfuncionaria? pues que hay un claro linchamiento hacia las personas primero que buscamos hacer las cosas diferentes eso sí te quiero decir, ¿no? O sea, no, muchos pensarán que no estamos o que no se hizo política o que no se actuó de la manera como tradicionalmente se hace. Yo les digo, quisimos hacer las cosas diferentes y cuando se hacen las cosas diferentes, pues se pisan muchos callos, ¿no? La gente no está muy de acuerdo. Ese fue siempre la instrucción que recibimos de Claudia Rivera y Banco, hagan lo correcto, uh -huh. hagan lo correcto, hagan lo correcto. Probablemente no será lo que te genere más popularidad. Ya lo vimos con el presidente, ¿no? No ha hecho cosas tan populares, ¿no? Que han movido muchos callos y ha habido un ataque en su contra. Pero decía, es, ese es el, el tema, ¿no? Si no venimos a cambiar las cosas, entonces, ¿a qué venimos? Entonces, comulgamos con esa idea, empezamos a hacer... ¿Y qué me genera? ¿Qué sentimiento ahora? Pues un mayor anhelo de cambio, ¿no? Que incluso que cuando entré primero indignación y ahora un mayor anhelo de cambio, de que las cosas sucedan de manera distinta. Pero lo estamos haciendo real. Con mi compañero Damián hemos... Eh, con él, con otros compañeros que también comulgamos con la idea de decir, pero no solamente lo digamos, hagamos este tipo de recursos, denunciémoslo. digámoslo, eh, este, porque tenemos puso, que eso, por ejemplo, eh, vi en tus redes sociales, bueno, con todo este rollo, y ¿no? Eh, por ejemplo que Violeta Laguna este puso, ¿no? te puso este y ¿por qué no lo denuncias? ¿Qué uh -huh. tienes miedo? No es que, muy a su estilo, ¿no? De violeta lo ¿no? Es que muy violenta. Es? De pronto es, brava, la, es brava, es brava. ¿no? Es, es muy violenta. Pues la, la, de pronto uh -huh. la tengo este silenciadita. No, no, no de... pero ahí está, ahí está, ahí está, ¿no? Y, y hace ese comentario. Vas a denunciar. ¿E esto es parte de. Sí, esto es parte. Mira esto todo esto que ahora, toda la parte legal, Ajá. y lo vimos en la campaña, lo dijimos, bueno, ¿a mí qué me tocó? Ahora es que yo aquí, ¿qué hago, no? Ajá. <ríe> si no soy abogada. Bueno, yo estuve durante la campaña, fue algo de lo que veíamos, de lo que platicábamos, a mí me tocó la, ver la parte de los medios de comunicación, Ajá. y entonces para mí era muy indignante ver las agresiones que hubo en la campaña, las agresiones. Hicimos un video, Ajá. por cierto, se los voy ahorita a poner Ponerlo, en los comentarios. Agresiones. ¿Qué, de qué agresión estamos hablando o sea agresiones desde las físicas como qué por ejemplo como empujones a propósito no okay. hubo compañeros este, de los medios bueno, de comunicación empujones en las no no en pero la en la no, campaña, no no pero pues hablemos en la de los manera. medios de comunicación okay. no de la campaña o sea, una cosa son los son la militancia no sí. que, que que se pone brava sí, y que sí, no sí, conmuela sí. contigo no eso no sucedía a ver eran Compañeros de los medios de comunicación, de estos Ajá. medios que estamos denunciando, que no actuaron como medios de comunicación, que eran grupos políticos, extensiones de grupos políticos, disfrazados de medios de comunicación, Ajá. y que entonces empujaban, aventaban, se burlaban, se mofaban en la cara de la candidata, así, ay, ¿por qué no te alcanza a pegar, no? Con la grabadora. Esto era indignante. Yo vengo de los medios de comunicación, Erika, para mí era, este, de verdad no sabía qué decirle. O sea, yo no sabía qué decirle de, a, a mi compañera que está como candidata Claudia y decirle este no, no te preocupes, no todos mis compañeros, esto no es periodismo, esto no son medios de comunicación, o sea de verdad, así no es, el periodismo es otra cosa, es bellísimo, bueno es, es que un es tema ético, pero no como en todos como en todas las profesiones sí, pero de eso tenemos hay de que, que de los matasanos por ejemplo los, los verdaderos <risa> doctores hay en todos, ¿no? ahora sí que pero los medios de comunicación no estamos hablando de eso y prueba de ello está a nivel nacional. El presidente está hablando de un tema que nosotros debemos, bueno, digo nosotros, los medios de comunicación tendremos que estar hablando de la corrupción que hay en los medios de comunicación también. Y no se está hablando. Para mí fue muy complicado esta parte y explicarle, ¿no? Decirle, no, no, no, así no son todos, así no es, ¿no? Es una parte, ese tipo de agresiones y fue mucha impotencia fue mucha impotencia de ver esto y entonces pues platicándolo con el abogado me dice pues es que existen todos los recursos legales no para entonces si la instrucción es hacer lo correcto pues, pues se buscaron este los mecanismos legales para hacer esto pero no solamente está ahí a mí me llega la indignación con los medios pero digamos que esa me la quedo pero después ver el actuar del Instituto Estatal Electoral este ver esta eh, forma de actuar a mí me parece que es gravísimo porque no van contra Claudia Rivera de Banco, no van contra Damián, no van contra Magali, no los claudistas, no somos nada más los morenistas, hay algo más grande. O sea, por vengarse de unos o de nosotros, uh -huh. lo que están poniendo en riesgo es que se siga solapando la violencia política. O la violencia contra las mujeres, ¿no? En este caso la violencia política en razón de género. De y entonces eso inhibe que otras compañeras quieran participar, porque si ya vieron que el instituto no hace nada, bueno, es omiso. Ajá. Pues entonces ellos no tienen ninguna esperanza de decir, pues ¿para qué? Me voy a exponer a lo mismo. Mm -hmm. Entro, me linchan, me hacen pedazos y el instituto fíjate, no vio y que, no supo, ¿no? Magal, independientemente de lo que, bueno, estás comentando, yo creo que esto es parte de un engrane, que esto es una realidad. Las mujeres no le están entrando a la política por este y muchos otros factores, dichos por los propios líderes del partido. Por ejemplo, en donde tú estás, por ejemplo, estado, por ejemplo eh, eh, me vino mucho a la mente lo que dijo Ana, Tere. Ana Teresa Aranda del PAN comentaba esto, de que hace falta que las mujeres les hagan, como eh, dentro de la política, que les sea más accesible, porque de verdad para una mujer, bueno, para hombres y mujeres de repente la política es sumamente cruel, difícil, complicado y hasta violento ser candidato o entrarle al servicio público, uh -huh. pero las mujeres es mucho peor uh -huh. y es parte de, de, de este engranaje que... Podremos estar o no de acuerdo con Claudia Rivera, podremos estar uh -huh. de acuerdo cómo se manejó la comunicación ¿no? con uh -huh. Claudia Rivera. Eso es, es una crítica que, que, que aquí no estamos a discusión de eso, estamos uh -huh. a discusión de por qué eres mujer y por qué no piensas como yo. Entonces, ¿no? ahí va ¿no? la, la, eh, la exhibición mediática. Entonces, eso, eso sí, no está nada padre, y eso sí hay que hablarlo y hay que subrayarlo. Eh, eh, abogado, eh, eh, a ver, eh, Damián Romero, en tu, en tu, ahorita, en tu experiencia como eh, funcionario en la administración de Claudia, y ahorita, ¿no? Ya eh, como exfuncionario, y viendo todo, todo este pues, engranaje legis, eh, eh, legal. Eh, ¿Dónde podemos estar eh, la ley cómo puede observar la violencia en función de género en este tema? Porque, bueno, eh, mediáticamente ya lo comentó eh, Magali, pero legalmente, ¿cómo se puede, cómo podemos nosotros observar esto? Pues mira, eh, precisamente lo que mencionaba Magali de esta de esta guerra que hubo en, en Mediática es una de las cuestiones que estamos solicitando por parte del Instituto. Estas publicaciones en Twitter, en Facebook, violentas, siguen incidiendo hoy en día, que es lo que reclamamos. Porque si tú buscas información sobre Claudia Rivera, si tú eh, buscas confrontar los datos que aparecen en los medios de comunicación Ajá. y llegar a una percepción de quién es Claudia Rivera Vivanco, te vas a encontrar hoy en día, abril de 2022, con esas publicaciones violentas. Entonces, una persona que en algún que momento. Es un, algo violento. O sea, vamos a hablarlo. O sea, porque y luego dicen, ay, que por ejemplo estuvo eh, Carolina Boregar, la diputada federal, ahí donde está sentada uh -huh. tu Magal. Y le dijeron, ay, ya no chilles. Ella ¿Cómo? es una exagerada. Así es? le dijeron. Entonces, bueno, después de todo lo que ella vivió y lo que nos comentó, pues para mí no estaba chillando, pero bueno, a, hay gente que dice. Ay, ¿por qué no, que tan, con tan poquito pin, pinole te ahogas? ¡Algo así! A ver, pero ya en, hablando en función, no de percepción, sino de la ley, claro. eh, eh, ¿a, qué te, ¿a qué te refieres cuando hablas de violencia? Mira, concretamente, cuando en una publicación, en lugar de criticar lo que hizo Claudia Rivera, en lugar de hacer eso, te refieres a cómo está vistiendo, a su uh -huh. peso, a su cabello, a su color de piel, ahí está la violencia política de género. Eso es lo que no podemos permitir y lo que estamos denunciando. La crítica se vale. Pueden criticar las acciones de gobierno, como mencionaba, la forma en la que se manejaron las cosas. Eso es parte de la democracia. Lo que no podemos, repetimos, es criticar a Claudio Rivera Vivanco por su imagen, por uh -huh. su apariencia. Y eso es lo que estamos denunciando. Y la ley, precisamente, es lo que protege. ¿Cómo vamos a construir una democracia? ¿Cómo vamos a incentivar que las mujeres, que los jóvenes... Que los adultos mayores participen en la política. Si tienen esas barreras, una mujer que quiera participar, que quiera tomar el destino de su ciudad, de su estado, de su país en sus manos, se va a encontrar con que en lugar de que la juzguen por cómo ha manejado las finanzas públicas, cuáles son sus propuestas de campaña, la van a juzgar por su apariencia física. Y aquí tenemos el problema contra las mujeres, pero también en la discriminación contra las personas indígenas, la discriminación contra los jóvenes, es decir, eso es lo que estamos combatiendo y precisamente la ley dispone muchos mecanismos, por eso nos acercamos al instituto, tú eres la autoridad electoral, la violencia política de la que estamos hablando tuvo lugar en la campaña. Porque fue en ese momento donde empezaron las publicaciones en redes sociales Ajá. a atacar a Claudia, Rivera, a Claudia Rivera por su peso, por su cabello, por sus zapatos, por su pantalón. Eso es lo que nosotros señalamos. Y las publicaciones fueron muy violentas. Ah, nosotros no te... Quisiéramos en ese momento mostrar una imagen, porque es lo que estamos señalando, es claro, decir, ya no claro, queremos claro, claro. que a Claudia Rivera se le siga se exactamente eso, ¿no? la claro. revictimización de las mujeres. Okay. Y lamentablemente el instituto sigue permitiendo que se, que se reproduzcan okay. estas conductas. ¿Ante quién es la denuncia? En contra del Instituto Estatal Electoral. Mira, derivado de, de lo que te platicábamos, de la filtración de, de estas pruebas que nosotros aportamos... O sea, están acusando al, al, al Instituto Estatal Electoral pues de ser cuate, casi casi, ¿no? De quienes ustedes están denunciando. Exactamente, ese, ese, okay, el, ese, ese es el grave problema. Uh -huh. Y decíamos en la rueda de prensa que hacemos un llamado a que se limpie el Instituto. Porque esta circunstancia... ¿Quién lo puede limpiar? Es En este momento estamos en un momento histórico. Te quiero compartir que en, esta, en estas semanas eh, se está llevando a cabo el proceso para la designación de una nueva presidencia del Instituto. Uh -huh. eh, debido a las normas que, que han, se han estado proponiendo recientemente, la presidencia del Instituto Electoral del Estado se debe ocupar por parte de una mujer. Es decir, uh -huh. en próximos meses quien ocupe la presidencia tiene sí. que ser una mujer. ¿Y por qué es un momento histórico? Porque una ciudadana en la presidencia debe ser enteramente ciudadana, no es un tema de partidos políticos. La ciudadana que llegue a encabezar el instituto tiene la oportunidad de observar todas estas circunstancias que estamos denunciando, denunciando y limpiar a, a, al IEEE. ¿Y qué es lo que se tiene que limpiar? Lamentablemente en 2018 observamos un fraude electoral, también lo mencionamos. Observamos que desde el Instituto Electoral del Estado le ayudaron al panismo, al moreno vallismo, para arrebatar la elección. Y desde esa fecha hasta ahorita no se ha llevado a cabo ningún proceso de limpieza del instituto a pesar de que se ha ordenado. Entonces, en esta nueva etapa queremos que la presidencia del IEE revise todo el funcionariado del instituto y empiece a hacer esa, esa limpieza, esa regeneración de, de, de la institución. Lamentablemente nosotros observamos que en lugar de ocuparse de sus tareas legales, los funcionarios del instituto están más preocupados por repartirse las plazas, por ver quién ocupa qué dirección, por ver quién ocupa qué jefatura de departamento y por ver quién influye o no en determinado contrato. Eso no es la institución electoral. Si queremos construir una democracia, el Instituto Electoral del Estado debe garantizar imparcialidad para todas y todos los actores políticos. Que analicen la denuncia, que la revisen y que la instruyan. No estamos pidiendo que en automático se lleve a cabo una sanción, pero sí queremos que se analice con, con exactitud las denuncias que presentamos y sobre todo que esta denuncia que estamos haciendo de forma pública sirva para que periodistas y ciudadanos nos pongamos a ver qué está haciendo el instituto, qué se ha hecho para limpiar a la autoridad que tiene que garantizar en 2024 la limpieza del, de, de la elección. Eso es muy importante, Entra. porque en 2024 vamos a tener uno de los procesos electorales más grandes de la historia del país y no queremos que un instituto electoral del Estado, que un secretario ejecutivo del, del actual instituto, pues siga cometiendo los mismos errores. O sea, que no se repita lo que sucedió en cuanto a violencia política de género. En cuanto a violencia Entonces, política de género y en general claro. en cuanto a todos los procesos que maneja el instituto. Por eso te digo, es la trascendencia de, del de la denuncia que estamos realizando, no podemos permitir que el instituto sirva para apoyar a un grupito político porque entonces ya el árbitro, en lugar de verificar que el juego sea limpio, pues el árbitro opera a favor de uno de los jugadores eso no se puede permitir y ya sea PAN, PRI, Morena, el partido que tú quieras, debe tener garantizada la neutralidad de la autoridad electoral y que el juego efectivamente se lleve de forma completamente limpia, porque lo decíamos en la rueda de prensa hay un grupito que quiere tomar el control del instituto y que opera este tipo de circunstancias. Es decir, que una denuncia contra funcionarios de Claudia Rivera se tramite rápido y que lo que Claudia Rivera está señalando respecto a la violencia política de género, ah no, eso lo metemos aquí en la congeladora o le damos las pruebas a los denunciados. Esa es la parcialidad y eso es lo que se tiene que acabar para todas y todos. De acuerdo. Eh, Juan Barojas, Laura Cruz... Águila Dorada nos está viendo, Ana Laura Martínez, Felipe Esteban Cruz, Víctor Alonso, Fabián Pastrana, Liliana Anaya, Jesús Romero, Emily Castellanos. Y Águila Dorada dice la violencia en todas sus manifestaciones y sobre todo violencia en razón de género. Deberá ser denunciada y sancionar a los violentadores. Felipe Martínez nos está viendo, Gonzalo Castillo. Aguila Dorada comenta, «Sí a la denuncia en todas sus manifestaciones, no a la violencia en razón de género». Judith de la Cruz, Fanny Guillén, Alexa Campos. Águila Dorada vuelve a, a escribir, «Los felicito por su valentía y su congruencia por mostrar los hechos violatorios políticos. Ojalá sean ejemplo para que todos los ciudadanos que fueron violentados denuncien». Vere Carrillo, Ana Laura Martínez, la presidenta municipal más atacada en la historia de Puebla, comenta, Alejandro Pérez, Roque Hernández, Alejandra Pérez, dice, basta la violencia y persecución política, Malena Medina, Pedro Bazán, eh, juntos haremos historia, dice Magali, nuevamente demostraron que nada se debe, y también dice, ya basta que el gobierno del estado ocupe las instituciones para golpear a los que no están con el gobernador eh, la presidenta Claudia Rivera ha sido la más atacada por no pagar moches, por no pagar a medios eh, para que hablaran bien de ella eh, viol dice, violenta lagunes dice también, juntos haremos historia <risa> dice, solo está donde le pagan por golpetear eso dice, juntos haremos su historia eh, Ana Laura Martínez, el empujón que le dio J. Cole, por ejemplo ¿no? Bueno, ah, sí, lo, sí, sí, sí, sí, cierto. Casa del Movimiento 4T de Puebla dice hasta que la dignidad se haga costumbre. Morena sí si puede, dice. Los, dice, los periodistas no debe, eh, no deben de ser agresivos con quien no se les paga a conveniencia. Lian eh, García nos está viendo la Dorada, Todo por la razón, nada por la fuerza. La verdad salió a la luz. José Martínez, salvando a la nación, dice, Claudia Rivera jamás se dejó doblegar por el corrupto de Barbosa y eso le costó que todos los medios al servicio del gobernador la atacaran. Hugo Rey, Hugo Rey Mago, bueno. Mm, Hablando de los. Es que luego. Oh, no se pongan esos nombres porque entonces ya dices. Bueno, ¿esto es bot? ¿O ¿Qué onda? Pero no, bueno. No es bot, eh, Saludos a Hugo. Ah, sí, sí, ya conocés, ¿es Claro, compañeros. Sí, ah, sí, ya. Es un compañero. Ay, mí, lo, pónganse otros no, ponen su nombre, porque <risa> si no. Este. Yali y, eh, Figueiras nos está viendo. Juntos haremos historia. Comenta. Eh, Barbosa es un traidor al movimiento. Servirle a la derecha. Urge sacarlo del partido. No, pues está cañón, es el gobernador, es el hombre más importante del Estado, imagínense. Eh, Yali Figueiras dice, la violencia se traduce en la forma en la que los medios se expresan de las mujeres políticas. Clau no está sola, una mujer valiente que dio la cara por todos y todas, por la justicia social, por la dignidad, y fue la voz en el gobierno de quienes eh, por mucho tiempo fueron invisibilizados. Y hashtag no estás sola. Ernesto Aguilar, Jordi. Ah, Jordi, ¿cómo estás? Dice: eh, sesudos para nuestros camaradas y amigos, la verdad nos hará libres. Eh, también dice eh, Germán Olmedo, León Moishe nos está viendo. Eh, Jordi dice: ambos invitados son gente honorable y de principios. Yuself Dardón, Daniel Hernández. Alex eh, Viveros, y dice, hubo un aparato mediático para el trabajo de Claudia Rivera Vivanco y algunos medios de comunicación, entre comillas, son extensiones de la voz que levanta el dedo y señala. Hashtag, no más violencia. Águila Dorada, dice, no está sola, vivan las mujeres, valientes poblanas, Clara Álvarez y Al Alan Vega también nos está viendo. Eh, aquí tenemos la política de que todos los eh, comentarios eh, los, los leo, a menos que tengan ya así groserías o cosas así, ¿no? Hago el tip, casi casi, y lo sigo leyendo y así, nada más. Este, A ver, eh, aquí pudiera haber eh, alguna implicación política, ¿no? Así, en, en el sentido de que, a ver, ¿por qué ahorita no denunciar algo que de alguna manera ya pasó? Dices, bueno, bien, dices también, para que esto no se vuelva a repetir, ok, pero a ver, también se pudiera presumir como de es un grupo político que quiere regresar se están orquestando, están queriendo llamar la atención a ver, ¿qué va a pasar con los claudistas? se los preguntó a los claudistas bueno, si quieres yo te puedo decir A ver, desde eh, de mi trinchera, sí, porque Damián este, bueno, además es consejero de Morena entonces Ajá. Sí. él este, es consejero de Morena está... Todavía con, con el partido, ¿no? Con, con algunas responsabilidades. Yo te lo puedo decir desde mi, desde mi trinchera. Creo que alguna vez lo comenté en, en el programa, ¿no? No necesites pertenecer a un partido político necesariamente para querer cambios. ¿No? En tu entorno, en tu país, en, en, en que las cosas sucedan de manera diferente. Tú no eres morenista. No, yo no estoy afiliada a morena a ningún partido. No. Pero comulgo completamente con la forma de trabajar de Claudia Rivera. Uh -huh. Si no, no seguiría. Es más... Si no hubiéramos terminado, y adiós, ¿eh? O sea, uh -huh. gracias, presidenta, por el encargo, y bye. Sí, como ¿Sí? hacen muchos sí, eh? directores okay. de comunicación. y, y, sí, y pudo ser. No es raro, o sea... O se claro. habla de un tema como, y, y te lo dicen, ¿no? Es un tema, este, corta círculos como profesionales, ¿no? No se trata de, de, de temas profesionales, también se trata de lo que creo y en lo que crean me gusta cómo ella tomó decisiones sobre la ciudad, me gustó cómo se enfrentó a todo, o sea, para mí sigue siendo una mujer admirable, como frente a cada uno de los embates uh -huh. resistió y aguantó, y cuando había momentos difíciles como los que mencionabas y las acusaciones, y yo decía, bueno, pues, imagínate yo me voy a tirar al suelo si, uh -huh. si la presidenta cuando fue presidenta ha aguantado, ¿no? y este se ha mantenido ha resistido y sobre todo ha luchado muchísimo entonces es un ejemplo para muchas mujeres nos ha inspirado a muchas mujeres uh -huh. que algunas pertenecen a Morena otras no pertenecemos a Morena no pero es un movimiento más allá acuérdate, pues finalmente Morena viene de un movimiento claro. nos comulgamos en este día y lo que mencionabas qué hacemos trabaja desde lo que sabemos hacer desde cualquier trinchera o sea no necesitamos estar en el gobierno para seguir luchando por lo que creemos por ejemplo, yo me he reunido con muchos compañeros periodistas y yo les digo, yo no voy a regresar de este lado ¿no? De del lado. periodismo ¿no vas a regresar? no, por ahora no, no lo tengo ni pensado, ¿no? pero yo le decía, pero sí, ¿cuál cual, y tu sí revista quiero... y todo? ah bueno, pero eso es esta parte, ¿no? yo no la llevo ya okay. <risa> ya la lleva José completamente ah, ¿no? Ya. ya y lo que yo siempre les, les digo, bueno vamos a, vamos a propiciar, este, generar esta nueva relación con los medios de comunicación ¿no? Mm. o sea, no son cuando estás en el poder, los medios de comunicación, porque les pagues un contrato, no son tus empleados. Uh -huh. No los puedes ser, Es una relación de respeto. Ni tampoco son tus amigos, ¿no? Ni tampoco son tus amigos. Entonces hay que empezar a limpiar estas redes, ¿no? O sea, la, uh -huh. esta relación de los medios y Y yo creo que en este momento siento que podría abonar más de este lado, ¿no? De decir este, cómo nos podemos llevar tú y yo en, uh -huh. en, el, en el tema de, de comunicación social y, y, y periodismo, ¿no? Periodistas. Y creo que es mi aporte. Creo mm -hmm. que en eso creo eh, ir cambiando las cosas. Pueden, pues sí, pueden ser lentas, pero pueden suceder. No necesito un cargo, no necesito un puesto, ah. no necesito una posición para seguir te La, la difícil, vas a tener ¿no? difícil, Magali, porque, porque, bueno, como que la, la, la 4T a nivel incluso hasta nacional, híjole, como que no tiene a los periodistas como que. Uh, Hay no. que trabajar muchísimo. Uh. Es que, ¿sabes que No nos dimos cuenta de algo. O sea, y es lo que yo siempre digo eh, Critican al presidente por hablar de los medios de comunicación Pero él está haciendo algo que nosotros tuvimos que haber hecho primero ¿Qué? Empezar a reconocer que era la corrupción dentro de los medios de comunicación Porque nosotros criticamos al sistema sin saber que nosotros pero éramos estamos, parte del pero sistema Pero estamos pagando justos por pecadores Sí, y exacto, es por eso ¿eh? tendríamos que hablar de eso por eso tendríamos que hablar de eso y decirle, oh, oh, oh, oh. esto es un tema no, como todo. para otra mesa y sí, necesitamos un tequila porque hay sí. muchas cosas que a mí como claro. periodista no me gustan. No, no claro. Sí. claro. y no, no se me hacen justas, pero bueno. Exacto, están o sea, pagando gustos porque Sí, claro, estoy, de de acuerdo con eso. estoy de acuerdo con eso. Y será un tema. ¿Por qué crees que el tema de la comunicación es otro? Habrá quienes se ocupen de la política, uh -huh. ¿no? Pero en la parte de mi vida, de comunicación hay pendiente. Yo lo converso con compañeros y seguimos uh -huh. diciendo que esta conversación debería de estar acá. Sí. ¿Qué tiene que suceder? No sabemos. ¿Qué tiene que pasar? No sabemos. No tenemos que seguir contando muertos. O sea, ya no. Más periodistas agredidos, ya no. Hay que hablar de lo que lo está causando. Claro. Y pero, es espinoso. Sí, Entonces claro, hay mucho es trabajo, espinoso. ¿no? Y no necesitas. Me iba a mentar, de no a meternos a hablar del tema, pero a ver. No, me, es, me voy es, a desviar ¿no? y bueno, ¿no? Ay, <risa> me voy a entrevistar a mí misma. Así como para. Bueno, a ver, eh... Damián, eh eh, a, a tu criterio, bueno, se ha comentado que Claudia Rivera puede regresar como candidata al Senado, como nuevamente como candidata a la presidencia municipal. Bueno, se ha dicho de todo. Eh, queda claro que Claudia Rivera es una mujer joven, que vaya, que, que, que tuvo un, un, un escenario maravilloso, una oportunidad enorme a ser eh, presidenta municipal. Claro que la eleva no a un rango en donde pues, ella podría continuar una carrera política si así lo quisiera y parece ser que así es, a ver, te lo pregunto como para dónde va Claudia, para dónde van los claudistas mira, eh, decías eh, parece que los claudistas quieren regresar, en primer lugar bueno, somos, ¿sí? no están <risa> bueno, bueno, aquí malos, estamos algunos. <risa> nunca nos hemos ido Aquí los, <risa> es cierto, es cierto los, los, los morenistas que nos identificamos con Claudia Rivera Vivanco, aquí estamos no nos hemos ido, estamos luchando porque esta es la agenda y, y el gobierno de Claudio Rivera se caracterizó precisamente por defender esta agenda, la, de, la agenda de los derechos humanos. O sea, en ningún momento nosotros estamos sorprendiendo con que ahora sí nos interesan los derechos de las mujeres, ahora sí nos interesan los derechos de las minorías, es decir, es parte de nuestra agenda, es lo que cree Morena y es verdaderamente la inspiración que el presidente nos, nos, nos ha inculcado desde que estábamos. Eh, hace mucho tiempo cuando no éramos un partido político y cuando ser de Morena era un, un estigma más que ser positivo como vemos actualmente que ya muchas personas se quieren colgar la medallita de pertenecer al presidente de pertenecer al partido del presidente yo quiero decirte que Claudia Rivera representa y nos representa como militantes y es un activo político de Morena yo diría que es el más importante que tenemos la militancia y ¿por qué? no nada más porque formé parte del del gobierno eh, de Claudia Rivera, sino te lo así te lo digo porque realmente, si tú te pones a analizar de las personas que formamos parte de Morena en el estado de Puebla, eh, de los muchos compañeros, porque hay muchos compañeros uh -huh. que, que, que están luchando, que estamos luchando, el, una compañera venida de la militancia, electa por nosotros mismos como consejeros estatales de Morena, una persona fraguada en la lucha del obradorismo, no de 2018, te hablo de 2012, de 2006, es decir, una, una persona que se involucró en el movimiento esa es Claudia Rivera, por eso para nosotros es importante seguir luchando y trabajando, yo te puedo decir, eh, las compañeras y los compañeros militantes de Morena, tenemos un gran aprecio por Claudia Rivera, Tú puedes hablar con los militantes de a pie y la reconocen, le reconocen el trabajo y sobre todo la lucha que ha dado para que los militantes de Morena, aquellos que creímos en el cambio verdadero, nos sigamos sintiendo representados. Y por supuesto el 2024 es una fecha muy importante, te decía, va a ser uno de los procesos electorales más importantes de la historia de nuestro país y como movimiento ahí vamos a estar, como Morena vamos a estar presentes, con un único objetivo, porque no se trata esto de personas de... Eh, ¿Quién va a ser el candidato? Claudia Rivera nunca ha pensado en eso y, y, y, y su arribo a la presidencia municipal es una muestra de ello, porque Claudia Rivera no se estaba postulando para presidenta municipal de yo quiero ser y, y fue a tocar uh -huh. puertas para que le dieran la uh -huh. candidatura, ella fue electa por nosotros en una asamblea democrática, eso a lo mejor sí, pues. no se conoce mucho, pero los, los militantes de Morena nos reunimos en una asamblea y votamos y le pedimos a Claudia Rivera que formara, que fuera la candidata a presentar. ¿A dónde municipal? lo es? ¿A dónde la ves ahí? Mira, el, yo el 2024. En, en 2024 yo la veo identificada con el proyecto, va, va a apoyar fuertemente estoy seguro, va a apoyar fuertemente para que el proyecto que representa Andrés Manuel Continúe, porque esa va a ser la lucha de 2024. Ese es verdaderamente el fondo de lo que vamos a enfrentar en 2024. ¿Va a continuar la cuarta transformación? ¿Se van a seguir eh, redoblando los esfuerzos por la justicia, por ese sueño que creímos y, y, y que representa Morena y el presidente? ¿O vamos a dejar que la derecha regrese? Como regresó en el municipio de Puebla, que ya lo vimos, ya vimos, eh, ya nos quitamos por si algunos tenían la duda de qué podía pasar, lo estamos viendo, la inseguridad desbordada, la, la obra pública que no se ve, eh, realmente el, el, el gobierno y lo que se prometió por parte del panismo, del prianismo, que ahora ya por fin ya se quitaron la careta, ya se están mostrando como lo que son, que es lo mismo pues ya, ya nos mostraron que no saben conducir la ciudad y también es muy importante, nosotros vamos a seguir eh, señalando a, a, a la actual administración, vamos a redoblar los esfuerzos para que esa confianza en la Cuarta Transformación continúe, para que el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador no finalice en 2024 con okay. su mandato. Sino ¿Pero, que, con ¿Pero en dónde? ¿En un puesto de elección popular? Te decía, Claudia Rivera es un activo fundamental de Morena. Yo creo que el, el, el, ella representa muchísimo para nuestro movimiento. Okay. Y la militancia, yo te puedo decir que eh, ella me representa perfectamente y tiene una gran capacidad para seguir defendiendo la cuarta transformación en cualquier institución donde la ciudadanía quiera, quiera que, que Claudia Rivera esté. De acuerdo. Híjole, ya vamos en el minuto 53. Sorry, ya nos colgamos un poquito, pero pues es que aquí, el debate está padre. A ver, eh, déjame ver de en dónde me quedé. A ver, eh, dice Águila Dorada, dice Trabajo ma Mata Grilla. Dice, el país es lo más importante y la pacificación del mismo. Eh, Jordi les manda saludos. Alex eh, Viveros dice, hubo todo un aparato mediático para el trabajo de Claudia Rivera Vivanco y algunos medios de comunicación. Eso ya lo leí, ¿verdad? Son sí. extensiones de... Ok, ya lo leí. Creo que sí leí todo, no me falta nada, porque luego dicen, ay, no leíste mi comentario. No, sí, leo todo, absolutamente todo. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias Magali Herrera, muchas gracias Damián Romero por estar aquí en Los Conjurados. Y bueno, eh, eh, nos dicen, nos van diciendo esta historia, porque esta historia continuará, ¿no? Esta historia continúa y que vaya porque el próximo 2024 vengan elecciones con enfoque de igualdad, sin violencia, ¿no? Y sin estereotipos para las mujeres. Hablando por de esto, eso, ajá, este, platicamos también que, eh, por ejemplo, cuando fue presidenta del PAN, Genoveva Huerta hizo, hizo este, este reclamo, denunció a un eh, periodista, columnista, eh, eh, y, y lo ganó, ¿eh? y bueno este este periodista ahora sí que no así como los tendederos que ponen de los diputados traidores pues así así casi casi su nombre de este este periodista poblano pues por pasarse ¿no? de, de violento no en el rango de eh, violencia política de género así está catalogado y entonces eh, eh, sí hay que hacer este tipo de denuncias y bueno no las las personas que caigan en eso, es como como un como una luz roja, ¿no? Para todos los demás, para todos los demás medios, seamos hombres o seamos mujeres, ¿no? quienes estemos de este lado. Muchas gracias, yes. Magali, también. Muchas gracias. Gracias, Erika. Buenas noches. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por todos sus mensajes. Traté de leer absolutamente todos. David Ribeira dice, no están solos ni solas, dice... Este, muchos saludos, dice, a los grandes camaradas, les dice. Muchas gracias por su compañía. Si les gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Síganos en nuestras redes sociales, ex He un clavado al portal de los conjurados. Besitos, buenas noches. Bye. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos. Yo soy Carla Martínez, directora del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla. El día de hoy estamos promocionando una feria de prevención de adicciones que se llama ¿Y tú cómo le dices no a las adicciones? Para esto, me gustaría hacerles un pequeño clip sobre cinco puntos importantes en el tema de adicciones que te ayudarían muchísimo si eres padre o madre de familia. En primer lugar, es estar al pendiente de cualquier conducta, eh, cambio de conducta que haya en tu hija o en tu hijo. En segundo lugar, que es muy importante, es la aceptación y no minimizar el problema. En tercer lugar, una vez que saben que ya está eh, el problema latente, buscar eh, ayuda profesional